Tras un proyecto tan ambicioso como Burocratris, se esconde la inocencia, picardía y curiosidad de todo un equipo de profesionales. Un equipo que lo ha dado todo para hacer que el cortometraje llegue a todos los espectadores. Tras mucho tiempo y esfuerzo, nuestros chicos ya tenían listo el que sería nuestro primer trabajo. Estaba todo preparado, pero nos faltaba encajar la pieza más importante del rompecabezas, la distribución. A Marina, la productora, le estaba siendo extremadamente difícil dar con un distribuidor que colocara nuestro corto en las alas. Por lo que tuvo que hacer muchos esfuerzos en. Eh, Oye, eh, ¿qué estás haciendo? ¿No se supone que esto funciona así? Se supone que tienes que hablar en otro idioma, si no, esto no tiene sentido. Ah, amigo. Entonces, paso del español. Eso mismo. Al castellano, por ejemplo. Ay, señor, dame fuerzas. Después de visitar a todos los posibles distribuidores a los que les pudiera interesar Burocratris, Marina dio al fin con uno dispuesto a invertir en el proyecto. La verdad es que vi el corto y me pareció una pedazo de mí bastante gorda. Pero la chica me hizo una oferta que no pude rechazar. Tío, qué bien que sabían sus... Tuve que hacerle una remesa enorme de empanadillas para que el distribuidor accediera. La receta de los amores es antológica. Lo que no me acaba de convencer es la forma que tienen. Parecen tetas. Será cosa de mi padre. Our Nuestro distribuidor siempre se quiso mantener en el anonimato. Entendemos que, Entendemos que no quería que se supiera quién era para tener más libertad. Supongo que es porque era alguien importante. Spielberg, Spielberg por ejemplo. Pero si Spielberg es director, y si me apuras, productor. Spielberg está en todas partes. Alabado sea tu indiana. Nos ofreció mucho apoyo, es un visionario. Quería que lo sacáramos en Laserdisc. ¿Laserdisc? ¿Pero qué es esta mierda? ¿En serio tengo que doblar este patán? Madre mía, yo que he doblado a Harrison Ford cuando hacía de extra. que esto no dice lo mismo que yo, ¿eso es normal? Sí, hombre, lo adapta. Porque las expresiones no son las mismas en un idioma que en otro. Y más tarde aprovechar para enviarlo a diferentes festivales. Cannes, Cannes Sundance, Sitges... ¿Pero el festival de Sitges no es de cine fantástico y de terror? Pues eso, nosotros tenemos mucha confianza en nuestro trabajo y también creemos que es fantástico. Hmm, déjame adivinar. ¿Al baño? Chico, listo. Al final, hemos conseguido distribuir el corto en los cines. La verdad es que fueron pocos, pero es lo que tiene el cine español. ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué he hecho mal ahora!